Hola familia, soy Alejandro Palacio y en el Día del Maestro quiero acordarme de Pacho. mi profesor de español, aprendí muchísimas cosas de él, además de ser un gran maestro, también fue un gran amigo. Lo sigue siendo y bueno, le mando un abrazo, muchísimas bendiciones y siempre lo tengo presente y deseo lo mejor para él. Que Dios los bendiga maestros.